Bien, eh, vamos a realizar también este ejercicio de julio de 2020, de la selectividad del País Vasco. Es un ejercicio de cónicas en el que nos dan eh, el esquema de lo que sería la cabeza tractora de un tren o de un tranvía en el que una de las ventanillas eh, es una elipse eh, cuyo eje mayor nos dan y también nos dan eh, una tangente que forma 30 grados respecto al eje mayor y el, el punto de tangencia. Nos piden dibujar la elipse y además hallar los focos. Eh, bien, aquí lo que vamos a resolver sería eh, cómo hallar los, los ejes eh, mayor y menor de la elipse eh, y luego sería aplicar cualquiera de los métodos conocidos para para poder eh, dibujarla. También determinaremos los focos. Lo primero que, que he hecho eh, ha, ha sido una escala volante, eh, puesto que me dicen, y en el esquema que he de completar, me dicen que esta altura son 3,5 metros, por lo tanto hay una escala, eh, y eh, lo que he tomado es esta altura con el compás, esta dimensión de 3,5 metros, ¿vale? que es una serie de centímetros en el dibujo y tomando esa medida con el compás lo he llevado sobre una línea desde el 0 hasta este punto y aquí he puesto que esto en realidad son 3,5 metros. Bien. He dividido en siete partes esta distancia mediante tales de forma que eh, al dividirlo en siete partes iguales voy a saber cuánto es la escala, 0,5 metros, 1 metro, 1,5, 2, 2,5, 3 metros y el 3,5. Como además he de llegar a una medida que el eje mayor es 2,75, he hecho una contrascala eh, dividiendo eh, la mínima unidad de la escala, que es 0,5, a la izquierda del 0, dividiéndola en dos partes de forma que tengo lo que serían 0,25 metros a escala, de forma que voy a poder conseguir esos 2,75 metros del, del eje mayor. Bien, eh, aquí tengo el esquema, puedo disponer ya el eje mayor desde O, me dicen que el eje mayor es 2,75 metros, evidentemente la mitad del eje de esos 2,75 irán hacia un lado de O y la otra mitad hacia el otro lado de O. Así que lo primero que voy a hacer entonces es sobre una línea cualquiera, vamos a marcar una línea cualquiera, a partir de un determinado punto de esa línea, por ejemplo, desde aquí, voy a llevar con el compás la medida de 2,75 metros a escala. Para ello me voy a la escala volante, centro el compás en el 2,5 y abro el compás hasta 2,5 más 3,45 2,75 esa distancia es la que voy a llevar sobre esa línea que he dibujado ahí la tengo y está este segmento representaría los 2,75 metros del eje mayor. Para dividirlo en dos partes, lo que voy a trazar es la mediatriz del segmento, centrando en uno de los extremos con radio arbitrario, y desde el otro extremo, manteniendo ese mismo radio, trazo, otro arco, la unión de esos dos arcos, me da un punto de la mediatriz, así que con la escuadra voy a trazar la perpendicular a ese segmento por el punto de, de intersección de los dos arcos. Bien, pues ya tengo entonces dividido en dos partes iguales esos 2,75 metros, así que ya sé. Eh, cuál sería, cómo, cómo poder llevar la mitad de ese eje mayor con el compás centro en ese punto medio. Tomo ahora la distancia desde ese punto medio a el extremo, cualquiera de los dos extremos de ese segmento, y esa es la medida que voy a llevar a, al eje mayor, tanto hacia un lado como hacia el otro. Esa sería la dimensión del eje mayor. ¿Eh? Lo que voy a aprovechar también ahora es para poder dibujar la circunferencia mayor de, de, de esta elipse. ¿Vale? Bien, ahí tengo tomada la medida. Esta sería la circunferencia mayor de esa elipse. Para saber cuál es la circunferencia menor que me daría precisamente el eje menor de la elipse, lo que voy a aprovechar es la tangente y el punto de tangencia. Recordaros que el punto de tangencia es un punto de la, de la elipse y que hay un método, que es el método de afinidad que establece una relación de afinidad entre estas circunferencias mayores y menores y los puntos de la, de la elipse. Eh, mediante el método de afinidad voy a hallar cuál sería entonces el, la, eh, el, el eje menor. ¿vale? Eh, para ello, por ese punto de la elipse, lo que voy a hacer es trazar una paralela al eje mayor. ¿Vale? Y también trazaré una paralela al eje menor, o si queréis, paralela, eh, perpendicular al eje mayor. Para ello voy a trazar 90 grados y desde este punto trazaré paralela al eje menor. Bien. Acordaros que para haber obtenido este punto por el método de afinidad, nosotros hubiéramos trazado desde el centro de la circunferencia, de las dos circunferencias, radios que irían cortando a la circunferencia mayor y menor. Desde los puntos de corte obtendríamos, eh, eh, desde los puntos de corte trazaríamos paralelas al eje mayor y al eje menor y la, la intersección de esas dos circunferencias paralelas eh, a los ejes, sería el, el punto, en este caso el punto de tangencia. Bueno, pues lo que voy a hacer es ahora deshacer ese método de afinidad, porque tengo las paralelas a los ejes mayores y simplemente esta, esta paralela, que es perpendicular al eje mayor, la hubiera obtenido a partir de un radio que saldría de O, y hubiera llegado hasta este punto de aquí, que me hubiera dado esta perpendicular al eje mayor. De la misma manera, esta paralela al eje mayor o perpendicular al eje menor hubiera salido del punto de corte de ese radio con la circunferencia menor. Y la circunferencia menor tiene centro con lo cual ya sé cuál es un punto por el que tiene que pasar la circunferencia menor, este punto de aquí. Así que ahora tomo el compás, trazo. En este caso centro en O, abro el compás hasta ese punto y trazo la circunferencia, eh, la circunferencia menor de la elipse. De esta manera, y ahora voy a marcarlo con otro color, ya tengo los ejes mayor y menor de la elipse. Voy a cambiar el color, incluso también el grosor, y vamos a poner con este rojo. Vamos a indicar la, eh, la dimensión de los ejes mayor y menor de la elipse. Bueno, el eje en realidad mayor ya lo ya no había hallado antes, pero ahora lo vamos a marcar un poco mejor. Sería siguiendo la línea que nos han dado, marcaríamos el diámetro de la circunferencia mayor. Este que estoy dibujando es el eje mayor de la elipse. En cuanto al eje menor, es perpendicular a esta línea que acabo de trazar, por el centro, pero correspondería al diámetro de la circunferencia menor de la elipse. Bien, estos dos ejes que he marcado aquí son los ejes de la elipse. A partir de aquí podríamos construir la, la elipse. La segunda pregunta que me hacen es que halle los focos. Vale, para hallar los focos es muy sencillo, simplemente me acuerdo que existe una relación entre el semieje mayor, el semieje menor y la distancia entre los focos. De forma que si yo tomo la medida del semieje mayor y centro el compás en cualquiera de los extremos del eje menor, puedo trazar un arco con radio el semieje mayor, que en los puntos de intersección con el eje mayor estaré obteniendo la posición de los focos de la elipse, que son los que ahora paso a nombrar. ¿Vale? Tenemos aquí uno de los focos, F1, y el otro foco, vamos a nombrarlo, sería este. Año. ¿Vale? Bien, esta sería la resolución, la resolución básica de este ejercicio, es muy sencillo. Lo único que nos quedaría por dibujar sería la elipse, pero en la cual podemos aplicar cualquiera de los métodos lo más lógicos, ya que tenemos la circunferencia mayor y la circunferencia menor, eh, utilizar eh, la, eh, el método de la doble afinidad. Eh, nada más, eh, si tenéis cualquier duda, no dudéis en, en consultarlo. ¿Vale? muchas gracias.